¡Eh! ¡Lo logramos! Después de varios intentos, de que la Cone lo intentara, yo lo intentara, recurrimos al internet porque el internet lo sabe todo. Así que compran una tarjeta, la cual dice, por ejemplo, 30 kuai, 30 yuanes, pero te cobran un yuan de recargo si son 31 kuais. Entonces compra una tarjeta, comen todas las tarjetas de prepago, rafan y tienen su código. Lo que tienen que hacer es que llaman al número que es 13800 138000 marcan 2 para inglés, luego marcan 2 de nuevo, y de ahí marcan 1 y 1 si quieres recargar al mismo celular. Claro, el mismo celular, 2 y, no, y el número si quieres recargar el otro celular. Entonces 1 y asterisco. Ese era el number seven. el Numbersal bueno, bueno. Luego el número y asterisco Y listo El código que está aquí Asterisco y ya está Así que ya saben, si quieren cargar Una tarjeta de China Mobile No es tan difícil cuando te dicen las instrucciones Así que ya pueden hacerlo